Hola, soy Lila Tochi. El día de hoy, como pueden reconocer esta pantalla, vamos a hacer un nuevo skin de Agario. Antes de empezar, no olviden suscribirse, compartan con sus amigos para seguir creciendo con ustedes. Aquí tenemos a mis skins Conejín Matón y Conejín. Y este va a ser el nuevo Conejín. Conejín Troll. Me basé en el Troll. Antes quería hacer este, que me basé en el conejín diablillo, pero creo que quedó un poco raro y da miedo. Bueno, comencemos. Volveré a empezar, hasta que me guste. Pues creo que los ojos ya me gustan más. Ahora lo complicado es tener que hacer el fondo así. Eso hice es el fondo primero. Pero bueno. No toques los ojos. No toques los ojos. No toques. Los ojos. Los ojos. Ah. No. No. No. No. Creo que la boca está mejor así. Voy a intentar ponerle la lengua abajo Ay, no puede ser No Pero se ve bien genial Sí, ahí va Ahí va, ahí va Ahora sí, ya me está gustando más Ay no, elige el borde primero, me faltó la luz. Ay, conejín, ¿por qué te burlas, conejín? Pues creo que así me gusta. Aquí está. Ahí va. Ese es el resultado, ¿verdad? Faltan los bigotitos. Quedando, nomás no sé si dejarle esos detallitos de color blanco ahí, parece de Mickey, ¡Ah! caricatura de Mickey. <música> Ese es el resultado, amigos. Ahora nada más falta firmarlo. Todos los firmo con HT, mi nombre real. Ahora sí, ya quedó. Recuerden suscribirse. Nos vemos a jugar. Bye.